Eh, para cualquier artista, clausura el festival ya de por sí es algo importante. Añadía, añadamos a eso que es en el ombligo de México, en el centro de los centros, en el Zócalo, mismo. Y todo eso lo que, es, lo que ello implica en cuanto a retomar ese espacio público y, y abrirlo a la juventud y a la música, al arte y a la cultura de parte del festival. Y bueno las otras dos este, eh, circunstancias no podrían ser mejores ¿no? eh, la Filarmónica de la Ciudad de México se une en este momento a Nortec y eh, artísticamente ya estamos empezando a cosechar resultados en un primer ensayo eh, entonces estamos felices como Filarmónica por supuesto de tener esta participación Estar con la con esta, eh, Filarmónica de México que es una de las más importantes las mejores, entonces eh, pues para nosotros es una gran responsabilidad y a la verdad es ya traemos este, preparado algo muy especial para, para esta noche se hicieron arreglos especiales eh, vamos a estar ahí con todo nuestro equipo nuestros sintetizadores Cajas de Ritmos este ensayo yo creo que salió muy bien y es una muestra de que el resultado pues va a ser un éxito yo he visto que han preguntado en las redes de que piensan de que se va a tocar como que va a ser Norte y, y, se va, y que la... la... Este, la Orquesta Filarmónica lo va a acompañar, pero no es así, sino es algo que ahora sí es el peso aquí, eh, recae aquí en, en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y realmente Ramón y yo metemos unos cuantos elementos y realmente seguimos aquí al maestro. Y bueno, como dijiste hace rato, lo que se hizo en Tijuana, eh, se hizo más que nada que era, digamos, ahí hicimos como el formato electrónico y la OBC nos acompañaba, pero aquí es distinto, o sea, esto es aquí como lo comenté anteriormente es la filarmónica es la que lleva ahora sí eh, todo y aquí la batuta la lleva el maestro. Escogimos varias de las piezas digamos representativas y algunas piezas que normalmente no tocamos en los festivales o sea, sino que son parte del disco, digamos, del Boulevard 2000, del Tijuana San Machín, este, y de incluso del Tijuana Sessions, el, el volumen 1. Seguramente hay unas que tienen una entrada que quizás no lo vas a reconocer, parece que si fuera otra pieza, uh -huh. y ya de repente por ahí sale una melodía y reconoces que ya es, es una pieza en específico, ¿no? El, el eh, Luis, Ala, bueno, Luis, Luis, Luis Alazar el eh, de Ensenada y también por ahí está una de Alberto Núñez Palacio. Sí, Alberto. De ellos son los arreglos sí. y ese es, digamos, sí, esa es la interfase. <risa> ¿No? El arreglo y la interfase entre nosotros. Pero bueno, además, como que la música es la música y nos entendemos. ¿no? La verdad. Somos 40 músicos para la dotación que, que escogimos, es de 40, un poquito más, de, creo que 41 músicos. Todo, este cuerda, metales, uh, alientos y percusión, o sea, alientos en general, metales y maderas y percusión. Sí, bueno, eh, traemos un equipo y tuvimos también una selección de, digamos, eh, varias tecnologías, tecnologías muy antiguas que son representantes de la música electrónica y traemos unas cajas de ritmos súper, así de claro, vieja escuela. Presentar esto en un formato en donde la gente ya no va a ir precisamente a bailar, sino va a ir a escuchar, a ver el show, entonces sí, es una gran responsabilidad pero estamos muy muy este, seguros verdad de que va a ser un éxito y que a la gente le va a gustar. El concierto empieza a las 6 de la tarde con varios grupos y nosotros este, entraremos por ahí de las 8 y media nueve 9 un poquito más tarde.